OPE Cartagena. Estar informado. Y estás escuchando el mediodía, COPE, y a veces decimos que muchas personas quieren más a los animales que, que a las propias personas. Si hay otra cosa que quieren muchas personas, casi casi por encima de algunos desconocidos, es sus coches. ¿eh? Por eso hay que cuidarlos y llevarlos a un lugar donde se encarguen de todo. Pues eh, desde un pequeño problemita que tengan, desde la chapa y la pintura, y sobre todo de problemas más serios. Una vez eh, pónganse eh, en situación que tienen un siniestro, aparte de, de ese momento horroroso de, de ...el susto, de los daños del coche... ...¿qué se hace a partir de ahí? Bueno, pues eh, hemos encontrado un taller... ...que puede ser nuestro taller de confianza... ...y que además nos asesora en asuntos complicados... Como, ...como ese, tenemos con nosotros aquí... ...en los estudios de COPE a Gaspar Pedreño... ...él es responsable de dirección de Taller Box... Eh, ...que tiene unas instalaciones... ...creo que son de 2.000 metros... ...en el polígono Cabezo-Beaza, Gaspar, muy buenas... Hola, buenos días. Encantado de saludarte porque, como digo, podéis hacer por los coches, que la gente los quiere a veces más que las personas, un montón de cosas, pero sobre todo de lo que vamos a hablar yo creo que es un asesoramiento fundamental. Sí, correcto. Bueno, nosotros llevamos tiempo enfocándonos precisamente en esas necesidades o esa ayuda que necesita el cliente desde el primer instante que tiene un accidente, un siniestro, como se suele reflejar en, por parte de las compañías de seguros, eh, hasta pues, bueno, el cobro del mismo. En ese sentido, pues muchas veces no se sabe ni siquiera rellenar un parte amistoso, comunicarlo a tu corredor de seguros, a tu compañía, si tienes que hacerlo muchas veces a través de, de sistemas informáticos o vía mail, hay ciertas personas pues, que no tienen esa facilidad y nosotros eh, procuramos encargarnos de todo, somos un taller independiente, no tenemos ningún concierto con ninguna compañía de seguros y hacemos como si dijéramos, la gestión del siniestro del accidente completa. Claro, porque podemos tener un, un pequeño golpe, evidentemente lo llevamos al taller y tenemos muchas posibilidades para que quede como nuevo, pero cuando hablamos de uno de esos golpes eh, grandes, de esos eh, problemas eh, en coches antiguos, eh, nos encontramos con esa palabra que no nos gusta, esas dos palabras, siniestro total, ¿no? <risa> sí, el caso del siniestro total es, eh, es curioso porque realmente no, no se recoge en ninguna parte de la ley es una, me atrevería a llamar, invención o concepto que lógicamente manejan las aseguradoras para su propio beneficio. Cuando alguien, o con este caso en una aseguradora, nos da el coche siniestro total, lo que quiere decir es que la reparación es superior al valor del coche. Pero el valor que estima quién, el valor que estima la aseguradora, el valor de libros que llaman ellos no tiene un fundamento legal y precisamente llevamos más de un año luchando en este sentido y apoyando o ayudando a nuestros clientes para que puedan revertir esa situación. Es decir, un, que el coche, nos, que la aseguradora no se haya dado el coche siniestro total, no quiere decir que no lo podamos reparar, sino simplemente pues que tenemos la opción tanto de recibir una indemnización como de repararlo. Pero es el cliente el que tiene que decidir o el que tiene el peso de la decisión en su mano. Porque además nos encontramos que, que lo que hablamos fuera de micrófono no suelen ser personas eh, que, que con muchas posibilidades que evidentemente a lo mejor en el momento en el que dicen siniestro Total busca otro modelo, ya tenía pensado. Eh, son personas con menos recursos que evidentemente buscan una segunda opinión para intentar salvar ese coche que les sirve para pues para eh, trabajar, por ejemplo, y llevar el pan a casa. ¿Vosotros os hacéis cargo de esa situación, salvo en contadas ocasiones en las que evidentemente no, no puede hacerse? no <risa> Nosotros lo que estamos haciendo ahora básicamente es eh, como bien has indicado, es decir, ahí los perjudicados son esos ciudadanos que, por un lado, por, por ignorancia, no, no sabemos muchas veces lo que tenemos que hacer, eh, qué derechos tenemos, y por otro lado, no, ten, no tienen los recursos necesarios para, para revertir esas situaciones. Es decir, no tienen el dinero para arreglar el coche. Cuando se trata precisamente de coches antiguos, que el parque automovilístico español, por desgracia, es muy antiguo, la aseguradora, con golpes muy pequeñitos, ya nos da el coche siniestro total. Eh, nosotros estamos reparando ese tipo de golpes porque son golpes perfectamente reparables, no, no tienen daños estructurales y estamos asumiendo esos gastos de, de, pues de la reparación básicamente para posteriormente gestionar ese cobro a frente ya no la aseguradora del propio cliente sino la contraria que es la que ha producido el golpe y que no es ni más ni menos que lo que dice la ley. A través de esos abogados que además se eh, paga el, el seguro de, del coche en esa responsabilidad eh, que tiene. Eh, Gaspar, dinos eh, dónde estáis, cómo ponerse en contacto, porque seguro que hay mucha gente que ya se ha visto en este problema y mucha gente que lamentablemente se puede ver eh, en, en breve en esa situación. Pues sí, mira, nosotros tenemos las instalaciones en la avenida Luxemburgo, en el polígono industrial de, de Cartagena. Eh, es decir, está muy cerquita de, de lo que es el núcleo urbano. Bueno, pues eh, un teléfono, por ejemplo, para que el que esté en esa situación llame ya esta misma mañana. Sí, por supuesto, el 968-123615. Bueno, pues Taller Box el motor, ya saben que, que da un poquito más en esa ayuda que nos pueden dar, eh, sobre todo, hablábamos hoy de, de esos casos en los que tenemos un accidente y nos hablan de ese siniestro total. Gaspar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues muchas gracias, Maite, por invitarme. Gracias. Mediodía. Cope Cartagena. Está